En el episodio anterior... He llamado a un drago hechicero de inmenso poder. Bienvenido, Dragón Oscuro. Necesito tu ayuda para vencer a los Dino Caballeros. A cambio, quiero la mitad de la fuerza vital de la Tierra. ¡Mirad! ¡Es Dino Ram! Algo no va bien. ¡Atrás! De eso nada. Quiero tener más poder. ¡No es Dino Ram! ¡Es un impostor! ¿Quién eres, impostor? El nuevo dueño de este planeta. El día del juicio ha llegado. El infierno que me engendró destruirá a vuestros camaradas. Tricera, hemos luchado en muchas batallas y tu corazón siempre estuvo en el lugar correcto. ¡Tirano, no! ¡Tirano! ¡Tricera! Dinosaur. ¡Mantened la fe! tirado ¡No! ¡Tricera! ¿Qué vas a hacer? No puedes bajar ahí, aún está demasiado caliente. ¡Déjame! Se han convertido en ceniza por la temperatura de la lava. Un movimiento y harás que se deshagan en polvo. No habrá forma física a la que sus espíritus puedan acceder. Los perderíamos para siempre. El plan funciona a la perfección, el dragón oscuro se ha deshecho de Tirano y Tricera, dos dino caballeros peligrosos, pronto acabará con el resto. Sin sus protectores, la fuerza vital será mía. ¡Excelente, eminencia! Pero quiero llamar vuestra atención sobre una mínima imperfección de un plan perfecto. Le prometisteis al dragón oscuro la mitad de la fuerza vital. Si tenía éxito en destruir a los Dino caballeros. Es una pena desperdiciar esa fuerza vital con alguien que os tiene tan poco respeto. ¡Silencio! ¿Cómo te atreves a hablar de desperdicios cuando he desperdiciado tanto tiempo contigo y tus fracasos? ¡Cierto! El Dragón Oscuro aún tiene que completar su misión. ¡Los Dino Caballeros siguen protegiendo la Tierra! Con Tirano y Tricera fuera de combate, el resto debería caer con facilidad. ¡Informame en cuanto los descubras, pequeño sirviente! ¿Tirano? ¿Tricera? Es difícil creer que no volvamos a oírles nunca más. Los oiremos. Yo sé que lo haremos. Brachio dijo que sus cuerpos no deben tocarse o sus espíritus se perderán. Eso significa que sus espíritus aún siguen vivos. ¿Y qué? Debe haber alguna forma de hacerlos regresar. ...de volver a reunir sus espíritus y sus cuerpos nuevamente. Mirad, necesitan ayuda. Y si no podemos ayudarles, encontraremos a alguien que pueda. Sí, Dino. Sí, el verdadero. Quizás sea la única criatura en la Tierra con poder para ayudar a Tirano y Tricera. No tiene forma de saber que necesitamos su ayuda. Si supiera lo ocurrido, ya estaría aquí. Tenemos que hacer que lo sepa. Bien. Bueno, ¿tú qué dices, Rick? Claro, ¿a qué estamos esperando a nada, como siempre dicen los hermanos Xerathar, uno para todos y todos para uno, ¿no? Brachio, Mientras encontramos a Dinoramp y le traemos aquí, vosotros cuidad de Tirano y Tricera. Bien dicho, Kaito. Nos aseguraremos de que estén a salvo. No te preocupes por nada, encontrad a Dinoramp. Buena suerte. Lo encontraréis antes si vais volando. Subid, chicos. ¡Adelante, vámonos! Increíble. ¿Has visto eso, Tirano? Le enseñaste bien. Kaito se ha convertido en un líder. Por dónde empezamos a buscar, incluso con la ayuda de Tera tenemos que reducir el campo de algún modo. Ram podría estar en cualquier parte del mundo. Lo que necesitamos es entrar en Internet para investigar. Para eso necesitamos un ordenador. Vamos a buscar uno. Tera, ve a la ciudad más cercana y busca una biblioteca. Tendrán un ordenador que podamos utilizar para conectarnos. Bien, vamos allá. Estoy buscando referencias de Fénix. Así es como se le llama normalmente en todas las leyendas. Eh, chicos, echad un vistazo. La leyenda del Fénix en América Central. En ese templo encontramos a Dinoram cuando estaba en el huevo. ¿Creéis que habrá vuelto allí? Yo no apostaría por eso. Ha crecido desde entonces. Necesitas un lugar mayor para algo de ese tamaño. Seguiremos buscando. La información tiene que estar en alguna parte de Internet, ¿no? Siéntate. Puede que tardemos. Hmm. En esta página quizá esté lo que estamos buscando. ¡Eh! ¡Mirad! ¿Lo hago bien o no? ¿Eh? Es la montaña del dragón. Tiene una cueva enorme que dicen que es el hogar de un pájaro dorado gigante. Es uno de los lugares más extraños que he visto nunca. ¿Te has fijado en tu habitación últimamente? ¡Uf! Quería llevaros hasta la cima, pero me temo que he utilizado demasiada energía para llegar hasta aquí. Tengo que descansar. Tranquila, subiremos andando a la cima. Gracias por el viaje. ¡Te veremos aquí más tarde! ¡Tened cuidado! ¿Quieres decir que tenemos que trepar hasta la cima? <risas> Tengo aspecto de cabra montés. ¿Tú? Nah. ¿Cómo si no vamos a encontrar a Dino Ramp? Se supone que vive en una cueva en la cima de la montaña. No será fácil subir, pero no tenemos otra alternativa. Eso creo. Escuchar a los pájaros no ayudará ni a Tirano ni a Tricera. Tenemos que llegar a la cima de la montaña y encontrar a Dino Ramp. Estamos muy cerca. Puedo sentirlo. Vamos, tenemos mucho que caminar. ¿A dónde creéis que vais? ¿Eh? ¿Eh? Buscamos un pájaro que vive en la cima de la montaña. ¡Estáis locos! ¡No podéis subir ahí! ¡Ni os acerquéis! Si subís, los guerreros de las montañas os cogerán y no se volverá a saber de vosotros. Un momento, ¿qué guerreros? Viven en la montaña desde tiempos inmemoriales. Dicen ser los protectores de una especie de pájaro sagrado que brilla como el oro, o eso dicen. Es el que buscamos. Podría indicarnos la dirección, necesitamos hablar con ese pájaro. ¿Que os indique, dices? ¿No habéis oído lo que os he contado? Si subís a esa montaña, no volveréis a bajar. ¡Es un viaje de ida! ¡No subiréis! Con todo respeto, tenemos que ir. Nuestros amigos dependen de nosotros. Deje que le explique, verá. No quiero oír vuestras razones, y los guerreros tampoco querrán. No consentirán que nadie de fuera de su propia tribu ponga el pie en su tierra sagrada, salvo que probéis que merecéis el privilegio de intentar la prueba del más viejo. ¿Qué quiere decir, señor? ¿Qué prueba es esa? He oído decir que hay que contestar algunas preguntas, como en esos acertijos que son imposibles de acertar. Si os equivocáis, os arrojarán por el precipicio y terminaréis pareciendo algo como esto. Ah. Nadie ha intentado subir desde hace años. Ahora sabéis por qué. Apartaos de mi camino. Debo recoger leña antes de que anochezca. ¿Creéis que es verdad o solo una estúpida leyenda? Sea verdad o no, tenemos que encontrar a Ram. Adelante. Me pregunto qué clase de acertijos será. Ni siquiera sabemos si esa gente existe, pero si es así, se me dan bien los acertijos. ¿Y si es una pregunta muy específica? Cada uno sabemos cosas diferentes. Si lo juntamos todo, tendremos mucha información. Si cooperamos, acertaremos la respuesta correcta. No os preocupéis, solo hay que contestar lo mejor que podamos. Es probable que les gustemos tanto que quieran hacernos miembros honorarios de la tribu. De momento, todo bien. Parece que no vive nadie aquí arriba. Creo que los guerreros de las montañas son una leyenda después de todo. Sí, algo que los habitantes de aquí cuentan a sus hijos para que no suban. ¡Cuidado! Podrían atacar en cualquier momento. ¡Ah! ¿Lo habéis visto? Ah, hola, chicos. ¡Qué alegría encontraros! Soy Kaito y estos son mis amigos Rina y Rick. Habéis violado la ley al subir aquí. El más viejo decidirá lo que ha de hacerse. ¡Vamos! ¡Sois <ríe> nuestros prisioneros! ¿Crees que encontrarán a Dinoran, Brachio? No será fácil, pero si alguien puede, creo que ellos son los indicados. El tiempo se agota. Será mejor que le encuentren. Solo podemos esperar hasta que regresen. Paciencia. Seguro que hacen lo que pueden. ¡Ah! <risa> Déjame ver. Como pensé, se han quedado junto a sus desventurados camaradas. Bien, así podré destruirlos a todos al mismo tiempo. ¿Por qué nos tratáis así? ¡No hemos hecho nada! No somos enemigos, estamos aquí por una buena razón No hemos venido para haceros ningún daño, creedme Queremos hablar con el pájaro al que llamáis Fénix Es el único que ayudará a nuestros amigos <risa> El Fénix vive en una cueva que no podréis encontrar sin mi ayuda Y no sé si la merecéis siquiera Díganos cómo podemos probar que merecemos su ayuda No queremos apresurarle, pero es cuestión de vida o muerte Los que deseen entrar en la cueva deben responder a una simple pregunta Bien, pregúntenos lo que quiera Espera, ¿y qué ocurrirá cuando le respondamos? Hay tres cuerdas atadas a la jaula para evitar que caiga. Por cada respuesta incorrecta, cortaré una. Si la tercera es incorrecta, caeréis al fondo y la vista no es bonita. Bueno, pero eso no ocurrirá. Tenemos tres oportunidades para acertar. Rina, ¿has pensado en lo que ocurrirá si nos equivocamos? No, y no quiero pensarlo. Veamos si podéis responder. En el año 1066, Guillermo el Conquistador ganó la batalla de Hastings y se convirtió en rey, que desayunó en la mañana de la batalla. ¿Cómo puede saber alguien la respuesta a una pregunta así? Yo no tengo ni idea. ¿Y tú, Rina? ¡Huevos revueltos con tostadas! ¿Un sándwich de queso caliente? ¡Esta todavía no iba en serio! ¡Oh! ¡Esta es la verdadera! Decidme qué es lo más poderoso de la Tierra. Eso lo hemos dado en clase de ciencias. Lo más poderoso de la Tierra es la fuerza de la gravedad. ¡No, no contestes, contestes aún! ¡Ya es tarde! ¡Se le equivoca! ¡Ah! ¿Por qué hecho eso? ¡Mi respuesta es correcta! ¡La gravedad influye sobre todo en la Tierra! ¡Tiene que ser lo más poderoso! ¡Dígame algo más poderoso en la Tierra que la fuerza de la gravedad! Me parece que ese no es el tipo de respuesta que esperan, Rina. ¿Qué quieres decir? ¡Ah! <risa> Bien, tenéis razón. Busco un tipo de respuesta diferente. Pensad con más cuidado esta vez y considerad vuestra respuesta. Tenéis tres minutos. ¡Vamos, chicos! ¡Debe haber alguna forma de averiguar la respuesta! Lo más poderoso. ¡Ha vuelto! ¿Qué quieres ahora, Dragón Oscuro? ¿No has causado bastante daño? Ruego que me disculpéis, pero no me gusta dejar nada a medias y dejé basura en el cráter, he vuelto para deshacerme de ella ¡De eso nada! Así se habla, Saber ¡Bien! ¡Los hermanos Serafor! ¡Oímos lo que les pasó a Tirano y a Tricera! ¡Aquí están los dinoarmas, ¡Estaremos listos cuando digáis! ¡Es el momento! ¡Adelante! ¡Vamos! acoplaos! ¡Uno y para, para todos, y todos y todos para uno! ¡Integración! ¡Hermanos, hasta el final! ¡Espada de tres hojas! Vamos, cazadores, ocupaos de esta plaga. Lo ha hecho aparecer dragosaurios de la nave. ¡Caito! ¡Rápido! Lo más fuerte. ¿Qué es lo más fuerte? Dos oportunidades más. Segunda respuesta. Espere un momento. Rick, ¿se te ocurre algo? Antes dijo que buscaba una respuesta diferente. Quizás sea una pregunta con truco. ¡Se acaba el tiempo! ¿Eh? ¡Un momento, escuche! ¡Lo más fuerte es una hormiga! ¡Una hormiga! ¡Razona tu respuesta! ¿Eh? Verás, señor, la mayoría de los animales pueden cargar con el doble de su peso para una distancia corta, pero una hormiga puede cargar cien veces su peso durante kilómetros. En proporción es lo más fuerte de la Tierra. ¡No, os queda una! Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Hacía mucho que no me divertía tanto. ¿Cómo se te ocurre decir una hormiga? Es lo más estúpido que he oído nunca. ¿Cuál no pues, puede, puede ser la, la respuesta? ¡Espabila! ¡Papi, espada dentada, dino arma! ¡Espada dentada, dino arma! ¡Escudo óseo, dino arma! ¡Escudo óseo! ¡Unido! ¡Cantil Calabro óseo, Unido! ¡Saluda este amigo! Lo único que quedará de ellos serán cenizas. ¡Ah! ¡Te equivocas, ¡Ah! dragón oscuro! ¡Sus espíritus siguen vivos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se os acaba el tiempo! ¡Este tu turno! Lo más fuerte, lo más fuerte, lo más fuerte que conozco no es una cosa, sino un sentimiento. Lo que siento por mis amigos y lo que se siente cuando sabes que puedes contar con ellos. Que siempre haremos todo lo que podamos, por lo que creemos. ¿Ah? ¡Claro! ¡Lo tengo! ¡Ya sé la respuesta! ¿De, ¿De verdad? ¿Qué respondéis? Última oportunidad. ¿Qué es lo más fuerte sobre la Tierra? La fe es lo más fuerte que existe. ¿Mm? Teniendo fe en nosotros, podremos conseguir lo que sea. Si tenemos fe en otros, podremos conseguir casi todo trabajando juntos. Si tenemos fe en la bondad de nuestra lucha, saldremos victoriosos siempre. La fe nos da fuerzas cuando todo se vuelve en contra. Por la fe estamos aquí hoy porque creemos que el ser que vive en esa cueva nos ayudará a rescatar a nuestros amigos. ¡Tirano Tricera! ¡Resistid! ¡Resistid! Ay, jovencito, desde el momento en que llegaste pude sentir... ...que tú eras quien nuestro amigo de la montaña había estado esperando. <risa> ¡Respuesta correcta! ¡La lograste! ¡Bien hecho! ¡No! ¡Una red! No quería que nadie saliese herido. Un momento. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos acertado la respuesta? ¿Habríamos tenido una red? Ay, ¡Buena pregunta! Y ahora no queréis ver esa cueva. Ahí está. Por favor, Dino Ramp, ayúdanos a salvar a los Dino Caballeros. <risa> es todo un espectáculo. <risa> Hay que mantenerle alejado del cráter para proteger a Tirano y a Trisel. Lo siento, pero me temo que no será posible. ¡Cuidado! ¡Estiraco! Os debo una buena despedida. <risa> no. Ya nada puede salvarlos. Eh, chicos. Eh, lo encontramos. Dino Ram, por favor, ayuda a Tirano y a Tricera. No te acerques, pajarito. <risa> ¡Poder, energía! ¡Está funcionando! ¿Qué? ¡Están vivos! ¡Y parecen más poderosos! ¡Habéis regresado justo a tiempo para que acabe con vosotros de una vez! ¡Olvídalo! Ahora es nuestro turno, Dragón Oscuro. ¿Verdad, Tirano? No podría estar más de acuerdo. ¡Por los antepasados! ¡Espada de Plata! ¡Tiro Caballero Superior Armado! ¡Por los antepasados! ¡Tricera Nagas de Jade! ¡Tiro Caballero Superior Armado! Estoy impresionado. No eres lo bastante fuerte para vencerme. Quizá tengas razón, pero eso es lo bueno de tener muchos amigos. ¡Espada de plata! ¡Golpe de lengua de fuego! ¡Que se será nada, dejar el golpe relámpago! ¡Ah! ¡Mi brazo! La discreción es lo mejor del valor y se me conoce por la discreción. Buen viaje. ¿Eh? ¿Qué le pasa a Dino Ram? Está muy débil. Utilizó casi toda su fuerza para revivir a Tirano y a Tricera. No os preocupéis. Solo necesita descansar y recuperarse. Gracias por ayudarnos, Dino Ram. No lo habríamos conseguido sin ti. Adiós, Dino Ram. Hasta la próxima. ¿Qué os ha pasado a vosotros? Dino Ram nos ha transformado en Dino Caballeros Superiores. Somos más fuertes que nunca. Vaya, creí que os habíamos perdido. Estuvisteis a punto. Fue tu fe y tu determinación lo que nos salvó. Tricera. ¡Tirano! Kaito.